Hola, bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 30 de mayo al domingo 5 de junio del año 2022 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Bueno, este para comenzar espero que hayas tenido una muy buena semana Este Te recuerdo que estamos a final de mes entonces voy a dejar abiertos los comentarios para cualquier sugerencia o comentario que quieran hacer y por otro lado este, las últimas dos lecturas salieron uh, tanto la familia como el optimismo y no sé cómo lo hayan experimentado pero en mi caso sí fue muy atinado muy bien empecemos con la lectura como sabes empiezo con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María que son estas de acá y me sigo por mi intuición, la carta que yo sienta que es la carta adecuada, es la carta adecuada y de acuerdo a eso voy escogiendo la carta de mis cartas, escojo tres cartas, una para comienzos, otra para mediados y otra para el fin de semana que son estas de acá No sé cómo hayan sentido estas dos semanas Yo las sentí súper cargadas De trabajo Intenso, emocional, sobre todo Familiar Pero creo que ya Como que los nudos energéticos Que había, las dificultades Ya se están disolviendo Y ya está fluyendo con mayor facilidad El asunto Entonces bueno Estas son las cartas y por último, las cartas de la sanación con los ángeles, también de Glory Virtue, que son estas de acá. También les comento que sigue haciendo mucho calor. Estamos esperando aquí las lluvias. Ya empezó a llover un poquito, pero nada más alborota el calor. Muy bien. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Patience, paciencia, algo que a nadie le gusta. <risa> Yo ya que sentía como que Mercurio retrógrado estaba haciendo todo muy lento y bueno, parece que todavía nos piden más paciencia. Y dice, Trust in divine timing. Yo confío en los tiempos divinos, ¿ok? El unicornio representa el poder, o sea, podemos, somos capaces, tenemos la capacidad de, ¿no? ser pacientes entonces bueno este todavía no es esa semana donde todo fluye padrísimo, aparentemente pero ya está muy cerca entonces nos piden todavía mantener la paciencia esta semana una semana más, una menos ¿qué más da? No? entonces bueno, empecemos para el día lunes y martes la carta dice, música está saliendo muy seguida esta carta de el arcángel Janiel este, el arcángel de la alegría y dice arcángel Janiel o Anael también se le conoce la música cambia y crea nuevos estados de ánimo y conciencia los serafines embelecen a Dios con ella, haz lo mismo escucha, canta okay. y si sí, es muy cierto este, lo he comprobado muchas veces la música cambia los estados de ánimo entonces, bueno, esta es una manera terapéutica rápida de cambiar nuestro estado de ánimo. Este, yo estoy tratando de convencer a mis canarios que empiezan a cantar porque llevan casi un año sin cantar. Y este, les cambié ahorita ya el régimen alimenticio, les puse vitaminas, les puse, bueno, como hotel de cinco estrellas. Y este, uno ya empezó un poquito a cantar. Entonces, bueno, este, a lo que quiero llegar, yo el canto de Tengo Tres Canarios Machos Y hubo un momento en que, bueno, no cesaban de cantar y se echaban, como decimos aquí en México, las rancheras Y este era un concierto continuo Y por alguna razón dejaron de cantar este, Falleció una hembra, que yo creo que es eh, una de las razones Y eh, bueno, la cuestión es de que este, para mí es música el canto de los canarios me encanta como cantan y eh, también he descubierto que cantan muy individual yo pensaba que era como muy genérico el canto de los canarios pero no este, cada uno tiene como su canto muy personal ¿no? entonces bueno a mí me ayuda el escuchar música para cambiar mi estado anímico entonces cuando este es falta o falto de paciencia este, pon música, ¿no? Por lo menos te distrae y te digo, te cambia tu estado de ánimo. Vamos a ver cómo sigue aquí las cartas. Para el día miércoles y jueves, la carta dice Ave Fénix. Este es el renacer. Esto es lo que queremos. Y miren, justamente para finales de mes y comienzos de mes. Y dice Arcángel Azrael. Como el ave fénix, renaces de las cenizas en, en esta situación. Ayúdame, a Israel, a ser me, una mejor versión de mí misma, de mí mismo. Me reinvento. ¿Okay? Entonces, bueno, este, a mí nunca deja de extrañarme la capacidad que tenemos de reinventarnos, de redescubrirnos y de... Eh, Sí, ver que tenemos virtudes que de repente pensamos que no teníamos o capacidades que no teníamos. Entonces, nunca dejas de aprender, nunca dejas de crecer, ¿no? Siempre estamos este, en ese constante movimiento. De hecho, eh, alma significa movimiento. Entonces, bueno, es parte de nuestro ser, parte de nuestro trayecto. está incansable. Este movimiento, ¿no? el seguir haciendo una mejor versión. Y a mí me gusta hacer el, la analogía del software, ¿no? que empezaron con el 1.5 y luego 1.6, 1.7 y luego la versión 2, y ahorita ya estamos en la versión, qué sé yo, 15, ¿no? 15.01. <ríe> Entonces, este, pues así es, es lo mismo con una vida espiritual. Vamos creciendo y creciendo y creciendo. Y acá a mí me encanta porque este lo bonito es el, el reinventarse, ¿no? El redescubrirse, el decir, wow, qué maravilloso. Ahora me cayeron varios veintes más que no me habían caído. Y entiendo más, ¿no? Este, ya uh, sé cómo interactuar en esta situación que antes me costaba muchísimo trabajo y ahorita ya no me cuesta trabajo ya ya sé cómo hacer las cosas este qué reacciones esperar etcétera y, uh, y que no me causa ningún conflicto ¿no? esto es cuando realmente ya este, nos ponen estas pruebas a veces repetidas para hacer la comparativa ¿no? y ver cómo hemos crecido como la versión que sé yo 12 todavía batallaba un poquito y ahorita la 15.01. Ya no, ¿no? Entonces bueno, este, pero sigamos. Iba a decir aquí algo, todavía ahorita se me ocurre. Pero el, ah, sí. Bueno, estamos justamente aquí miércoles jueves, o sea, comienzos de mes, ¿no? Recuerda, yo siempre doy las gracias. Ahorita lo voy a hacer oficial. Gracias mayo por todas las experiencias que me llegaste a brindar y bienvenido Junio, este espero poder realizar todas las enseñanzas, hazañas, aventuras y demás este, prodigiosamente en este mes. Recuerda junio es el mes de la comunicación divina, de hecho bueno, este, este va a ser también el último video donde voy a poner la liga para el oráculo anual del 2022, ya, este... Si lo quieres consultar, ahí está. Pero ya no voy a poner la liga. ¿Ok? Entonces, bueno, prosigamos. Eso es lo que iba a decir. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice... Bondad. ¿no? La vida es buena. Todo es bueno. Bonito. ¿okay? Es el arcángel Uriel. justo aparte en su día. Miren. Bueno, el viernes...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 pero esa acción tiene muchas repercusiones, que son todas las olas que se van expandiendo y se van expandiendo y se van expandiendo. Y es inmesurable el efecto que tenemos en la vida y en la vida de los demás. Hay veces que no lo medimos o que no le damos importancia. Lo podemos ver obviamente con celebridades y gente famosa, bueno. Una persona que, famosa que dice algo hoy en día en Instagram, ¿no? Los influencers de qué que maquillaje, qué ropa, qué sé yo, usar y tienen una fuerza en mercadológicamente visto enorme. Pero igual no sé, una celebridad, en mi caso, bueno, pues me encanta Barbara Streisand, ¿no? Y este, lo bueno es que. Este, es, es muy humilde pero de repente cuando dice algo pum vale ¿no? tiene como que mucho efecto y, y, y mueve montañas pero no te llegues perdón no te llegues a equivocar no creas que por no ser celebridad no, no, no tienes la misma fuerza recuerda este, de hecho bueno en la Biblia dice al principio estuvo el verbo la voz, lo que decimos, la fuerza de lo que decretamos, al, al estar hablando estamos decretando. Entonces, es inmesurable el poder que tiene la voz. Entonces, bueno, recuerda eso. Y lo mismo, pues nuestras acciones, mucho más, ¿no? El aventar la piedrita. Pa, pa, pa, pa. Entonces, una buena acción, y ni siquiera tiene que ser tan consciente. Sino, o sea, no con la conciencia de que okay, voy a hacer esto para que luego esto repercute positivamente, sino simplemente por el hecho de gustar hacerlo este, y, y repercute siempre positivamente. A mí me extraña: en México podremos tener muchos defectos, tener mucha violencia, tener muchas cosas muy, muy negativas. Pero me extraña la disposición de la gente en ayudar, sobre todo la gente de la tercera edad. Creo que como por. todo el mundo tiene. o tuvo una mamá grande, un papá grande. Este, ahorita que llevé a mis papás este, al hospital para hacer los exámenes y todo salió, gracias a Dios, muy bien. Este. La, la gente de la calle, súper lindos de. Permítanme el ayudo y a bajar la silla de ruedas, a poner, a detener el elevador, etc. Ya en el hospital fue otro rollo. Ahí me extrañó porque yo esperaba que pues, hubiera alguien que, que me ayudara y no. Pero en sí la disposición de, de que haya alguien que sin preguntarle esté dispuesto a ayudarte y más en una ciudad tan insegura, donde la gente prefiere el anonimato, el no hablar con, o interactuar con alguien porque no sabe si le vayan a asaltar o secuestrar. Bueno, a mí la verdad, este, eso me interneció enormemente. Y hay otros lugares que puedo comparar a Alemania, que tal vez este, pues son mucho más seguros, pero la gente no está habituada a interactuar tanto. Depende también la región en la que estés o si vives en ...una zona rural o en una ciudad... ...pero normalmente en una ciudad... ...la gente no interactúa tan positivamente... ...no... ...este... ...como lo hacen aquí... ...entonces la disposición a ayudar, a apoyar... ...es sumamente... ...grande aquí en México... ...y es un acto de bondad... ...no... El, ...le voy a ayudar a... ...que se batalla mucho en meter la silla de ruedas en la cajuela... ...por ejemplo... ...entonces este... ...ya llegó... ...un señor que resultó ser taxista siendo taxista, pues sabe muy bien de tamaños y meter maletas y demás. Y pum, pum, pum, en un dos por tres me ayudó a meter la silla de ruedas. Entonces ese acto de bondad a mí me hizo el día, ¿no? Yo estaba batallando y sudando. Y con los nervios de punta de que no se fuera a caer ninguno de los dos. Entonces, bueno, todo, todo salió muy bien. Y la verdad se me hizo un gesto muy, muy amable que me alegró el día. Y bueno, yo también trato de hacer cosas positivas para los demás, para mí, para el, mi, mi entorno, ¿no? Este lugar en el que vivo, en el que trabajo. Y eso repercute, siempre repercute, ¿no? Uh, entonces, uh, te digo, me han tocado ejemplos que de repente por terceras, cuartas, quintas personas, me llega, es que a través de un amigo, de un amigo, de un conocido, tú, <ríe> y dices, órale, ¿no? Y, y bueno más con la oportunidad que tuve de escribir el libro también no este hubo mucha gente que me agradeció que escribiera el libro yo la verdad este, nada más seguí las órdenes que me dieron pero este la verdad pues te hace sentir muy bien no y te, te, es pues, bueno que te reconozcan que reconozcan tu labor entonces bueno vuelvo a recalcar, es muy importante nuestras acciones, es muy importante lo que decimos hay gente que a veces escuda y dice algo agresivo y luego, luego te regala primero te degolla y luego te regala una curita y se escuda con Ay, es que es la verdad, bueno pero no, fue broma no, bueno, detrás de cualquier broma hay un poquito de seriedad, etc entonces ya ni saben cómo salirse y eh, por ahí no va el asunto, ¿no? Entonces realmente, eh, mucho más allá de es guardar silencio, escuchar, saber entender la situación y ser generoso haciendo un acto bondadoso, bueno, ¿no? Y sin esperar nada a cambio. Y este esto repercute muy positivamente siempre en nuestra vida. Entonces, bueno, aprovecha de que somos seres bondadosos. Hoy en día, con la situación social y política, a veces ya dudamos en todo esto. Pero bueno, como dice, paciencia, ¿no? Muy bien, por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años, la carta dice, armonía. ¿okay? Aún nos piden armonizar. Todavía no terminamos de armonizar esta situación. Pero ya falta bien poquito, o muy poquito, perdón. El superlativo es muy no bien, que es algo que siempre me ha molestado. Pero ya se ha este, mal usado tanto por tantos años, décadas de hecho ya, aquí en México, el que dicen es bien bonito, en vez de muy bonito. ¿no? Pero bueno, entonces vivamos en armonía, en paz, en tranquilidad demos esa armonía, esa paz, esa paciencia, esa tranquilidad, esa serenidad, ese bienestar a los demás. ¿okay? Para nosotros así es ya, es un hecho, vamos a pasar una buena semana. Yo por eso preguntaba al principio las últimas dos semanas que cómo les había ido, porque yo noté que sí realmente estaban muy muy ligadas a mi familia, como decía una carta de decía familia, yo la siguiente semana decía optimismo, y, uh, y sí, este, había mucha negatividad alrededor de mi familia y de la situación y demás y por más que traté de mantener el optimismo en alto de los demás el mío estaba bien, pero de los demás a, a, hubo momentos donde no te dije, no quieren o sea, tengo que respetar también que no quieren cambiar de nivel energético y están a gusto en el que están inconscientemente entonces también respetar eso no, no, no, no tiene que ser nada, ningún zapato debe de apretar, ¿no? todo debe de fluir, lo único que puedes hacer es ofrecer con mucho amor, y pues si no quieres, pues no hay problema, nada más era un ofrecimiento. Bueno, espero que te pases una semana muy bonita, este un súper comienzo de mes, yo tengo la sensación que el mes de junio va a ser un mes agradable, eh, un poquito como una pausa de tanto ajetreo, de tanto sub y baja, de hecho, este tal vez de eh, algunas entradas económicas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo la verdad ya no me acuerdo qué, perdón, qué salió en el mes de junio, este, en el oráculo anual, no tendría que checar, pero tengo la sensación que, este, por ahí leí un dicho que dice en inglés the best is yet to come, o sea lo mejor está aún por venir ¿no? entonces bueno es una frase muy optimista y eh, que nos mantiene en paz, en tranquilidad bueno te deseo lo mejor, con mucho amor agradezco que compartas estos videos y nos vemos para la próxima ocasión, Namaste.